Eh, la comunidad nos faltó este, eh, un poco más de, de emoción y obviamente faltó entregarle el premio físicamente. Así que vamos a aprovechar que eh, estamos en la ceremonia del premio Trayectoria 2022 para hacerle la entrega oficial del premio Trayectoria 2020 al Hito que ganó en aquella ocasión. No voy a leer la reseña del Hito completa, este, el video está en, eh, en nuestros archivos, simplemente un resumen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 y en algunos eh, periodos eh, presidente de la CTLD. Invitamos a pasar a Rafaelito Ibarra a recibir finalmente su premio Trayectoria 2020.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 desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de, 3, de 14 países de la región. Perdón, capaz que estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, se encuentran entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores. Se encuentra con nosotros eh, Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015. Raúl, si por ahí. Se encuentra también en este evento, precisamente Lito Ibarra, eh, que en su edición 2020 fue quien recibió eh, el premio, quien además ha sido inducido al Salón de la Fama de la Internet Society en alguna edición reciente. El jurado de la edición 2022 está constituido por un representante del directorio de la ACNIC, algunos ganadores del premio trayectoria de otras ediciones, obviamente académicos y miembros de la, de la comunidad. Específicamente, el jurado de esta edición del premio trayectoria 2022 fueron Alejandro Guzmán, Carolina Aguirre, Christian O'Flaherty, Max Larson Henry, Bernadette Lewis, Edmundo Vitale y Lito Ibarra. El jurado evalúa los logros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 Fue coordinador de la Red Académica del Estado de Sao Paulo en, de 1996 al 2004. Harmut tuvo un rol fundamental en la formalización del NICBR br dentro de FAPESPI y en la creación y consolidación del NICBR br como entidad autónoma a principios de los 2000. Su visión fue determinante en la creación de iniciativas como cerp el cual por cierto está cumpliendo 25 años y es uno de los más antiguos de nuestra región,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 Reunión del IGF Global en Brasil en 2007 y 2015. Dos reuniones de ICANN en Brasil en 2003 y 2006. Y el evento NET Mundial 2014. Y estoy seguro que fue determinante en la terminación del contrato de las funciones de IANA eh, que tenía eh, Estados eh, eh, en el rol que tenía Estados Unidos en eh, las funciones de IANA.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 la creación de Lagnic y fuimos cofundadores de este. Es una persona comprometida y leal con sus propias convicciones, pero también de igual forma a la hora de apoyar o defender a sus amigos. Yo diría que es un hacedor. Una persona que contagia con su entusiasmo por su trabajo con la Internet y con su creencia en el valor del Brasil en ese escenario. El profesor reforzó en mí el orgullo de nuestro país de sermos brasileiros trazendo a esperança em nosso povo algo complexo no cenário político, social e econômico atual. O professor Glaser é o alemão mais brasileiro que eu já conheci. How would I describe him? Well, above all, he's a friendly guy, very relaxed, very friendly, and at the same time very professional and very competent. And he knows how to deliver and how to make things work. Él ha estado muchos años trabajando en, en iniciativas que siempre terminan aglutinando comunidades alrededor. En la permanente unir la comunidad brasilera y del resto de América Latina, de, de, la, de América Latina de habla hispana, que no siempre se da de forma natural, él ha sido un, un, una persona clave para que esto fluya de la mejor manera. Hacer que la gobernanza de Internet no sea solo un eslogan, sino una realidad, y su arduo trabajo en lograr que las múltiples partes interesadas tuvieran un diálogo fecundo y que después de mucho tiempo trabajar, el trabajo entre gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad fueran un éxito. Él siempre se orgulhou en decir que estuvo presente en prácticamente todos los eventos de la área, por tanto, contribuyendo con las principales discusiones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 That we worked closely together. Es más que merecido el premio a la trayectoria que está recibiendo y que siga luchando por el progreso de nuestra región. Y me ha muy agradada de corazón por haberme dado la oportunidad de contribuir un poco con esa historia de tantas realizaciones que el CGI posee. Parabéns usted merece mucho ese reconocimiento. Keep on the good work and have many more happy years. Creo que el nombre del premio es muy apropiado para lo que, el reconocimiento que se te está haciendo por tu trayectoria. Espero que no cambies y que sigas trabajando por mucho tiempo más, que sigamos teniendo la oportunidad de hacer cosas juntos en distintos ámbitos. Y, y bueno, aquí seguiremos este, disfrutando este camino. Muchas felicidades. Invitamos a Harmut Glaser a pasar a recibir el premio Trayectoria 2022. Buenas tardes a todos. Estoy emocionado. Carolina mencionó que soy, yo soy el alemán más brasileño. Con cinco años, mi familia cambió de Alemania para Brasil y decidí vivir en otro país, a pesar de ter recibido muchas, muchas invitaciones para trabajar en Europa o Estados Unidos. Como una persona preocupada con la sociedad, siempre me procuré involucrar en trabajos sociales. Cuando tenía 15, 16 años en Brasil, Gastaba mis fines de semana en barriadas, trabajando con niños, con niñas, procurando enseñarles algo mejor para su vida. Como tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, decidí usar mi conocimiento para retribuir todo que recibí en mi país. Y por eso me involucré con trabajos sociales no aceptando trabajos en otros lugares, pero retribuyendo porque Brasil se tornó mi patria. Soy brasileño, con cartera de identidad de Brasil, profesor por muchos años en la universidad y procurando siempre servir a mi país. Y nunca, nunca tenía el sueño de salir de mi país y tener una proyección en América Latina. Pero como la Internet no tiene fronteras, mis fronteras pasaron a ser América Latina y al final el mundo. Y con, mucho, con mucha gratitud reconozco que las fronteras para mí nunca fueron una, un límite y pude contribuir para cambiar la Internet en América Latina.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 Y mi desafío fue mencionar que mi sueño era mirar una América Latina totalmente integrada por la Internet. Mirar o tener esta misión de contribuir para que la Internet no tenga much, más separaciones, no tenga eh, brechas y que toda América Latina tenga condiciones de estudar, de informar, de progresar a través de la Internet. Y este sueño continúa, porque aún tenemos muchos excluidos en Brasil y todos los otros países de América Latina. Y la contribución por varios años que tuvo la oportunidad por la CNIC, para mí es un hecho de gratitud, gratitud por todo lo que recibí. Nunca procurei riqueza, nunca procurei fortunas, mas procurei tener amigos, procurei tener personas que, compart que pudieran compartir la misma misión y la misma visión. Soy muy grato a Dios y grato a mi familia de permitir viajes, muchas viajes, centenas de viajes, para contribuir de una forma muy humilde, muy modesta para una América Latina más integrada y que Lacnic continúe siguiendo desta de forma como estamos haciendo hasta hoy 20 años de suceso recuerdo algunos detalles muy pintorescos antes de comenzar con Lacnic reconocido en 2002 en la reunión de Ican en China en Shanghai pasamos tres cuatro años trabajando como comité ad hoc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 por todo, es mucha, es mucha, como dice, gentileza de ustedes que conocer este mi trabajo, que fue una simple contribución para cambiar América Latina y Brasil. Tengo hecho esto como dedicación de vida, una contribución sincera, nunca esperando un reconocimiento, por eso me siento muy honrado por todo lo que pasó en este momento. Infelizmente, el papel acepta muchas cosas y todo lo que Oscar leyó fue algo exagerado, algo muy, muy, muy fuerte. Muchas cosas no, no corresponden, pero gracias, amigos de LACNIC, sigo por más de algunos años, no sé cuántos, trabajando junto con ustedes. No, no estaré presente en todas las reuniones por algunos motivos personales, personales, decidí dedicar un poco más de mi tiempo a mi familia y a mis nietos, pero sigo LACNIC. Salgo de las reuniones de LACNIC, pero LACNIC sigue en mi corazón. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Renovemos el aplauso, por favor, para despedir entonces a Jarmut al premiado. su premio trayectoria 2022. Bueno, y vamos a continuar. Llega el momento del último bloque de la jornada. Eh, es la hora de la tecnología. Sí. En la hora de la tecnología se trata de un espacio que ofrece la CNIC en sus eventos para acercar algunos productos tecnológicos e iniciativas en las que está trabajando. En este caso vamos a tener tres presentaciones. Una sobre el módulo de reporte de seguridad, otra sobre el sistema de elecciones open source y por último una sobre servidores NICAS y colectores BGP. Ahora sí, voy a darle la palabra al moderador de este espacio, a Carlos Ortiz, desarrollador de software de LACNIC y a los ponentes Guillermo Pereira, Gerardo Rada y Guillermo Sicileo. Los recibimos con un aplauso a todos, por favor. Perfecto, sí. Para no, para no interrumpir, vamos, a, vamos entonces a dar unos minutitos para que saluden por el, por el premio a Harmut. Entonces, y ahora sí, vamos a continuar con la hora de la tecnología. En unos instantes nomás, ¿eh? Muchísimas gracias al, al panel que se acercó. Si estás siguiendo aquí de manera remota, recuerda siempre ingresar, no quedarte en el lobby del Zoom. Y yo aprovecho la oportunidad para recordarles nuestros hashtags, ¿sí? LACNIC38 y LACNOC. 2022. Pueden compartir comentarios, fotos, videos, lo que quieran. Recuerden que siempre, todos los días, estamos haciendo un sorteo de redes sociales. A la mañana, anuncio a los ganadores. Se viven momentos de emoción aquí en el, en el auditorio en Santa Cruz, Bolivia. Cada el público se acerca a saludarlo al reconocido, al galardonado, con el premio trayectoria de este año, también estuvimos hace un ratito entregándole de modo presencial a Lito, quien había sido reconocido en el año 2020, un año bastante especial porque había sido realizado de manera virtual, y este año volvimos a la presencialidad. Vamos ahora en instantes entonces a retomar con la hora de la tecnología, nuestra última actividad del día de hoy, y yo aprovecho entonces para los presentes, a los presentes para recordarles que a partir de 19.30, hora local, tenemos los ómnibus listos para salir hacia Santa Cruz Beer Company, donde vamos a realizar a partir de las 20 horas el evento social aquí en Santa Cruz. Momentos de emoción que se viven, entonces, en el auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este momento con un aplauso, ¿les parece, por favor, para Carmut. Saluda. Bueno, entonces ahora sí, los vuelvo a presentar, les parece, ¿Eh? moderador, entonces, de la hora de la tecnología, Carlos Ortiz, desarrollador de software de LACNIC, y los ponentes, Guillermo Pereira, Gerardo Rada y Guillermo Sicile, un aplauso, ya los dejo entonces con ellos cuatro, por favor, un aplauso para recibirlos en el escenario.